Bueno, amigos, en este en este video vamos a hacer este review o sí revisión de de esta de estos marcadores. Este es mi primer video acerca este de materiales artísticos. Pues igual no soy profesional, pero pues tengo idea, tengo idea y, y he hecho algunos trabajos. Um, este, en este video estamos probando, estamos mirando estos marcadores Sharpie que me tumbaron <risa> me robaron, no me entiendo, me robaron, si sí me robaron porque porque este me, me cobraron casi, bueno el equivalente serían 20 dólares sí, si, 20 dólares entonces sí, por 24 marcadores, este trae 24 24 marcadores Sharpie. Pues no sé a ah, la otro lo que quería comentar en este video. Bueno aquí están. Por aquí tengo uno. Aquí tengo uno suelto. Que es la calidad que nos venden acá. Que son, creo que son hechos en México. Aunque aquí dice que no enfoca. No enfoca nada vamos a ver si se alcanza a ver, dice que, punta fina pero acá permanente, Sharpie, aquí dice en inglés y conforme a la norma ASTM es 4236 y aquí está la punta, ¿no? pues son, son desechables eso es, estos son desechables pero de todas maneras son una calidad pues, medianamente buena, aquí sí una cosa que se dice, no se ve nada se dice Made in USA, pues supuestamente según Sanford que es la marca que, que hace estos marcadores eh, en esta parte Sanford y Rubbermaid aquí está ne Newell Rubbermaid ahora se enfocó esta es la marca que hace casi todos los instrumentos de eh, marcadores y, y algunos esferos, lápices de tinta parecidos a los de tinta china tiene hartísimos materiales, señor dicho esta marca es la, la que manda <ríe> ni igual ni igual ruberme. este es, eh, estos marcadores son hechos en México parece no estoy muy seguro por eso digo que me tumbaron porque no no, no estamos totalmente seguro si este pack, este contenido de Sharpies vienen hechos para para estados unidos no para estados unidos no sé si son importados no creo la verdad son hechos en son importados pero de méxico o tal vez hechos en, aquí hechos en el país pero con el nombre y la marca Su, eh, la filial de charpi no la filial de charpi de Ruberme. Entonces esta caja parece que viene abre fácil ni siquiera viene sellada <risa> Muy bien, y, y los acabé de comprar, no es que, yo ya les, no es que los haya abierto ni nada, ni no siquiera viene. Entonces, imagínense, estos son los marcadores sueltos que vienen unidos ahí en, dice en oferta especial. ¿no? Entonces, bueno, punta fina, no sé, yo, no sé si 24 serían 20 a dólar, un dólar. Bueno, no los podemos medir a dólar porque aquí, pues, pero en, en equivalente vi una promoción en internet que valía 7 libras esterlinas que son a 3.600 entonces como venía diciendo si sí, no sabemos si este es hecho en México, ah bueno sí, aquí dice garantía ahí dice México de pronto sí, no, así no se puede porque igual el video va a salir en este sentido entonces este es mi primer video como decía entonces si la caja ni siquiera viene sellada entonces uno nada más le hace esto. Y ya la caja queda pues... Ah, no, si sí viene, parece que si sí viene ese ya. No viene solo el cartón ahí. Parece que si sí trae algún pegante. Sí. Entonces vamos a ver cómo los, cómo los destapamos Como sea Está mirando algo interesante que dice Aquí este producto ha sido concebido y fabricado para sentir la satisfacción Si su nuevo producto Sharpie resulta defectuoso Newell Rubin me garantiza la reposición del producto solo tiene que volverlo al domicilio indicado por el importador y que aparece abajo en un lapso de 60 días y acompañado del ticket de compra los gastos serán cubiertos por ningún Rubbermaid, válido solo para México pero aquí abajo dice si no se alcanza a ver que para latinoamérica también, si uno lo lleva, dice lo mismo pero que lo lleve directamente que lo mande a, a las oficinas del, del país a las oficinas de May, de sí, Rubbermaid del país bueno, va a ser un poco más dudoso pero no, igual en general este como el que tengo acá es que son más o menos la misma calidad bueno, no estoy muy seguro, vamos a revisar si, sí, son la misma porque aquí son para que importen, eso es lo mismo son la misma la misma calidad de lo que se está haciendo, la punta ya la mostré bueno, la mostramos bueno, aquí me está saliendo un poco oscuro y vamos a ver, bueno, vamos a abrirlos Aquí dice, bueno, ya las voy abriendo y aquí dice otra cosa importante que dice que composición, resinas, termoplásticos, poliéster, tinta a base de alcohol y colorantes. Y que bueno, tinta a base de alcohol eso es lo importante, ¿no? Entonces no es una base de agua, es una base de alcohol, los charpie. Entonces, no sé, de pronto, aquí nos va a tocar eso. Abrirlo en este sentido y después colocarle alguna cinta o algo para no dañar la caja y que no se nos dañe la caja. ¿no? Pues de aquí podemos hacerle una chiquitica suavecita para poderla doblar. Bueno, es que viene pegada, pero ahí ya nos funciona. Y aquí están las Sharpies. ¿no? Entonces vamos a ver cuáles comemos estos colores. Si ya, ¿no? para mirar sí, inclusive este que es el que tengo aparte, no no está no está en la cara bueno no está en esta, vamos a ver si al otro lado así aquí, al otro lado está entonces aquí está, no se sé, nos no dice mano punta fina, así punta fina, lo mismo exactamente y aquí está aquí está Vamos, qué tipo de vamos vemos. Bueno, este es un papel, eh, el olor es bastante fuerte de los marcadores, de alcohol, tal vez. Ahí estoy tapando la luz yo mismo. Entonces vamos a ver si por este lado para que lo puedan ver como más o menos son bastante buenos y en el video se ven mejor. Entonces el review, bueno sí, entonces sería consultar y, y que ustedes alguien me diga si me tumbaron de verdad o, o qué precio los lo, a qué precio los consiguen ustedes este paquete que a mí me costó 20 dólares como decía en el otro video me salió que 7 libras son 7 libras esterlinas a 3600 son como 25 mil pesos, 24 mil pesos 20... sí, 24 mil pesos serían como 15 dólares sí, de 10, entre 10 y 15 dólares y como digo este más o menos era el equivalente me costó 20 dólares son, si, sí, 40 mil pesos entonces ese, ese, es, vamos a, ese sería la duda para ver si ustedes como los consiguen que hay otro color, uno verde bueno este esencialmente yo los compré para trabajar con con para trabajar la ilustración de moda entonces va a hacer unos videos adelante de pronto ya el dibujo de moda también es importante conseguirse uno similar pues a estos o que sean de tinta pues para que para el, el outline no delineado exterior y bueno, ese es el review. Ojalá que me puedan decir más o menos qué precios. Y ojalá para yo saber de las dudas. Yo lo pensé harto. También, pues que los otros marcadores, ya más eh, de marcas más finas, como son los de Touch. Y si los, sí, los marcadores Touch, que son de Japón, que no tengo ninguno porque son costosos, son como 9 mil pesos, son 350 dólares cada marcador y un juego vale 140 mil pesos serían 75 dólares entonces son bastante costosos un poquito no son menos costosos que los que los copic que los copic markers pero pues siguen siendo costosos entonces es, bueno hasta ahí vamos a ver eh, pausemos y a ver si y bueno como digo entonces más adelante de pronto va a hacerse un, un review de ya la parte del dibujo lo que pues lo que se puede hacer con estos marcadores pero pues principalmente era la duda para los marcadores y ver qué tipo de... Que ustedes vieran y comparar qué tipo de calidades y pues que no haya visto en YouTube ningún video así parecido. Aunque vi uno, el que le digo, el de, de las libras. Pues estos es de, de los ingleses, ¿no? Pero estos son, como digo, son hechos en México pues bajo la norma ASTM para los Estados Unidos y los importan pues. Entonces el review, bueno esperamos que les haya gustado y gracias hasta luego